Hola, buenos días a todos. Esta mesa me toca a mí hacer moderadora, así que nada, voy a presentar. Es la mesa de eh, avances científicos y clínicos sobre HHT y en ella van a participar Enrique de la Rosa, que es el director del CIB Margarita Salas, eh, nos va a ofrecer la ponencia El compromiso del CIB con las enfermedades raras. Es, este es Enrique. <risa> a, a mi lado tenéis a la doctora Luisa Botella, que todos la conocemos muchísimo. Y bueno, no necesita presentación, pero os voy a contar que es especialista en biología molecular, eh, jefa del de, U707 de Fiberer en el Centro de Investigaciones Biológicas y nos va a ofrecer la ponencia de la interacción entre pacientes médicos e investigadores para lograr una atención integral en HHT. y a su lado está el doctor Miguel Pericacho Augustos que es doctor de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santa Marta. Y, y dirige varias tesis doctorales relacionadas con la endoglina y la HHT. y nos va a ofrecer la ponencia ¿Por qué no se detienen las hemorragias en la HHT? es muy interesante, tenemos no muchas ganas de que no lo cuentes Así que, bueno, sin más, eh, le paso a Enrique. Le paso el micrófono. Sí. <ríe> eh, lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad de estar con vosotros, porque aunque en principio mi papel es institucional, como director del CEI de Margarita Salas, os quiero explicar el, el por qué estoy tan contento de estar aquí. ¿no? Eh, yo, aparte de director, lo casi cosas de la edad te van llegando cargos y responsabilidades, desde el año 2000 soy también investigador en enfermedades raras, en retinosis pigmentaria. Me alegra mucho coincidir con Amaya, que nos conocemos ya hace unos años. Como os decía, desde el año 2000 hemos estado investigando en retinosis pigmentaria, posibles terapias, Argumento de diagnóstico, y una de las cosas que desde el principio eh, eh, me motivaron mucho, me, me, me, me encantaron realmente, eran las convivencias con las asociaciones de pacientes. Eh, Retina Madrid, Retina España, FARPE Fundaluce, pues también hace congresos, eh, comidas, cenas, y entonces era una motivación para mí, para todo mi, mi equipo el conocer realmente los destinatarios de nuestra de nuestra investigación ¿No? en algún caso una, una, una muy al principio una doctora me dijo de, no trabajas para curar ratones sino para curar personas ¿no? porque al principio los investigadores básicos eh, vemos más al ratón que, que, que al paciente a las personas que están mucho más lejos por desgracia porque el desarrollo de tratamientos es un proceso largo pero están ahí ¿no? Entonces, eh, más que hablar de lo que hacemos de enfermedades raras en el CIB, quiero poneros un vídeo. En el Día de las Enfermedades Raras llevamos ya un par de años eh, haciendo vídeos que colgamos en nuestra página web y ahí podéis conocer pues, bueno, pues los proyectos y las, y las personas que investigan en enfermedades raras. Voy a poner solo el, el de este año, pero creo que, que Martín se ha quedado con enlaces. Para, para, si queréis ver, pues bueno, pues, pues ver lo que hacemos de enfermedades raras, que es un aspecto del que me siento orgulloso de la implicación en el CIB. Yo creo que es una obligación moral, son enfermedades poco estudiadas. Eh, probablemente porque se invierte poco en ellas y por lo tanto los pacientes están ahí y creo que es una obligación moral poner nuestro conocimiento para descubrir eh, terapias que puedan ayudar a estos pacientes. El punto de partida para investigar en enfermedades raras es el mismo que para investigar cualquier otro tema comprender para mejorar en este caso la vida de las personas. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades suponen en muchos casos un deterioro muy severo de la salud de los pacientes y además no existe una cura con lo cual en muchos casos la única esperanza de mejorar la calidad de vida de los pacientes o incluso su supervivencia son los avances que se producen mediante la investigación. También es necesario considerar que en muchos casos la investigación en enfermedades raras proporciona claves muy importantes para la comprensión de otras enfermedades mucho más frecuentes. Incluso para sugerir nuevos tratamientos, lo cual supone una motivación adicional. Porque todos tenemos derecho a conocer algo de nuestra biología, aunque sea menos frecuente. Además, muchas veces entender lo raro hace que no lo sea tanto. Porque son muchas distintas y afectan a poca población cada una de ellas. Pero los pacientes se sienten solos, necesitan que alguien les atienda, les explique el problema que tienen, los ponga en contacto con médicos que también entiendan el problema y que entre todos busquemos una solución. Médicos, pacientes e investigadores unidos a la industria farmacéutica. Las enfermedades raras eh, cogidas individualmente afectan a un número muy pequeño de personas y, de hecho, por eso se llaman enfermedades raras. Pero tomadas en conjunto en, afectan a un número considerable de pacientes. En España, alrededor de 3 millones de personas están diagnosticadas de una enfermedad rara. Son enfermedades que en su mayor parte son de origen genético, que tienen un gran impacto en la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias y que en muchos casos comprometen la vida de los pacientes. A día de hoy, la gran mayoría de ellas no tienen ni tratamiento preventivo ni curativo. Por otra parte, las enfermedades raras son poco atractivas para las empresas farmacéuticas, por lo cual la academia y las organizaciones públicas de investigación son las responsables o son las que tienen que llenar el hueco que se deja en la investigación de estas enfermedades. Inversión en de eh, hace falta invertir más, hace falta eh, creer en la investigación, especialmente en nuestro país y, y a su vez eh, dentro de estas patologías también darlas visibilización, que se vean que se vean en las instituciones públicas nacionales e internacionales para que se pueda incluso en la sociedad para que se pueda dar este aumento de la inversión de I+D, Formación y, med y medios además de una buena dosis de motivación perseverancia para trabajar en un área a veces muy poco visible incluso para la propia comunidad científica. En primer lugar, para llevar a cabo esta investigación es necesario disponer de modelos experimentales adecuados. Ello implica muchas veces un gran esfuerzo en el desarrollo de estos modelos que no existen, dada la singularidad de los trastornos que hay que estudiar. Y por supuesto también es necesario disponer de medios humanos y materiales suficientes. Como para cualquier área de investigación es necesario disponer de una financiación adecuada, estable y predecible con especial cuidado sobre el personal investigador y técnico, ya que ellos son los que, con su entusiasmo, dedicación y buen hacer, hacen que la investigación prospere y vaya adelante. La inversión de dinero, porque realmente no es un campo que va a producir un beneficio en dinero, pero sí un gran beneficio social. Entonces se necesita una inversión, por así decirlo, a fondo vacío, y luego que nos ayuden a que lo que vamos investigando en el laboratorio tenga la traslación al paciente, que sea más fácil el que los logros que se ven a nivel de investigación puedan llegar como terapias o como diagnósticos más rápidos a los pacientes. Necesitamos fomentar la coordinación y el intercambio de información entre los diferentes grupos de experimentación. Ya hay esa coordinación y ese intercambio de información, pero sería conveniente potenciarlo. Por otra parte, eh, sería deseable que las asociaciones de pacientes pusieran en valor la importancia de la experimentación animal, ya que la mayor parte de estas enfermedades son enfermedades de origen genético, para las cuales necesitamos, por lo menos a día de hoy, de modelos animales que recapitulen la enfermedad, en los que podamos estudiar cuál es el origen, el progreso de la enfermedad y posibles terapias para aplicar luego en un futuro a los pacientes. Deberíamos mejorar la continuidad, conseguir una mejor continuidad de los proyectos, tanto en su financiación como en personal, porque es muy importante que haya personas con experiencia que puedan desarrollar una labor continuada en este contexto. También sería adecuado mejorar el apoyo a los investigadores para que puedan dedicarse y centrarse, sobre todo, en los aspectos científicos de los proyectos y gozar de procedimientos más sencillos y más flexibles desde el punto de vista administrativo. Es deseable, por supuesto, seguir avanzando en la colaboración público-privada y también en las interacciones entre la empresa farmacéutica y el ámbito académico. Para este tipo de enfermedades, donde hay menos investigación, algo muy importante es poder tener repositorios de información en abierto, donde puedas disponer de toda la información casi que en tiempo real. La creación de equipos multidisciplinares para poder avanzar con mayor sinergia. Y, bueno, pues, por supuesto, el avance eh, en todos los aspectos ¿no? de la, más básicos, de la patología molecular, de los modelos eh, animales, pero bueno, los repositorios de información en abierto se va avanzando poco a poco, pero creo que va a tener mucha importancia para este tipo de patologías. Ya habéis visto que eh, mis compañeras nos han contado un poco motivos variados. Eh, el CIB es un centro que procura avanzar en la solución de muchos problemas biológicos. De hecho, nuestro lema es Biología para el Bienestar Global y, y, como decía al principio, me alegra mucho que las enfermedades raras sean una, una parte importante de la investigación que realizamos en el CIB. Y luego ya si tenéis alguna otra pregunta que os haya surgido de las intervenciones de, de mis compañeras, pues os contesto en el turno de preguntas. Muchas gracias. Pasamos el micrófono a Luisa. Buenos días a todos. En primer lugar, pues eso, agradecer a la Asociación HHT la, la oportunidad de estar con vosotros. Sois mi segunda familia, bueno, la primera la biológica, la segunda vosotros. Trabajamos en el laboratorio desde hace ya muchos años, por y para vosotros. Y también pues que están aquí mis compañeras, la doctora Virginia Alviñana y Lucía Recio, que me acompañan desde el 2007 y 2008 en el laboratorio, o sea, que somos una familia en el laboratorio y nos sentimos una familia con nosotros. También el hecho de ser valenciana pues es un especial orgullo para mí. Yo nací en Valencia, toda mi familia es valenciana, estudié en Valencia e hice la tesis doctoral en Valencia hasta ahí. Luego ya me fui fuera y volví a Madrid, pero sigo retornando a Valencia al menos una vez al mes para ver a mi familia. Bueno, centrándonos ya más en la, en la ponencia... En general, en cualquier enfermedad rara, ¿qué es lo que necesitan los pacientes? Pues un diagnóstico lo más temprano posible. Un conocimiento de la enfermedad tanto por parte de los clínicos como por parte de investigadores que se dediquen a, a estudiar esa enfermedad. Y lo que más claman y necesitan, soluciones terapéuticas a corto y largo plazo. Por lo menos un alivio, sino una solución total. En cuanto al diagnóstico genético, sabéis que se viene haciendo en el laboratorio desde el principio. Hemos ido ampliando eh, los dos genes implicados, son endoglina, que da lugar a HHT1, y al cuno, que da lugar al o a 1 como veis ahí, que da lugar a HHT2. Eh, estos son la causa del 90% de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, hemos ido incorporando, pues bueno, otros, otros genes que, que son los causantes en menor grado, como BASISMAT4, BMP9, RASA, vale. Eh, ante presencia de síntomas clínicos que sugieren la enfermedad, nosotros hacemos el diagnóstico cuando una familia eh, empieza a, a sospechar que hay eh, HHT en su familia. Y ese caso es el caso índice. Una vez encontramos la mutación, pues lo importante es... Como es una enfermedad dominante, de herencia dominante, el 50% de la descendencia tiene probabilidad de haber heredado la enfermedad. Por lo cual recomendamos un análisis genético a toda la familia, tanto a las descendencias como a los eh, pacientes eh, más, o sea, los pacientes, a los eh, parientes, quiero decir, más cercanos. ¿vale? Es importante conocer el estado de cada uno, tengan o no tengan síntomas. Eh, nosotros eh, solemos hacer un diagnóstico en el caso índice, cuando no sabemos nada en un mes, y cuando sabemos ese caso índice, en una semana tenemos el diagnóstico de, de los familiares. ¿Qué implicaciones positivas tiene el conocer este diagnóstico? Lo primero es que inmediatamente, a través de la asociación, se van a poner en contacto con los profesionales clínicos que conocen la HHT dentro de las distintas regiones de España y por tanto van a tener un manejo adecuado, evitando errores que pueden agravar la enfermedad cuando no se sabe que se tiene. Y por otra parte, como veremos en una charla posterior, la posibilidad en aquellas parejas en las que uno de los dos miembros está afectado, si quieren elegir el tener el hijos libres de la enfermedad, pues el diagnóstico genético preimplantacional, para lo cual es necesario conocer previamente el diagnóstico genético. Bueno, el conocimiento de la enfermedad, que es la segunda cuestión, tenemos por una parte el clínico, que tenemos en España, que han ido surgiendo muchos eh, médicos de referencia en distintos centros, a los cuales, según la comunidad, pues la, la asociación eh, actuamos para dirigirlos al médico más más cercano, de acuerdo con la localización de, del paciente y de acuerdo también con su enfermedad, de acuerdo con sus rasgos genéticos, o sea, rasgos clínicos, quiero decir. Y ya sabéis los criterios de cura SAO, ¿no? pues las telangiectasias, las epistasis, la posible presencia de malformaciones internas en pulmón, hígado, cerebro y la herencia autosómica dominante. Es decir, que hay un, lo que he dicho antes, en una familia en la que uno de los dos, miembros de los padres tiene la enfermedad en la probabilidad de transmitirla es del 50%. Y bueno, en la parte de investigación nosotros tenemos que comprender cuáles son las bases de que las células, eh, de, las funciones celulares estén afectadas por el hecho de que haya una mutación en los genes y haya menos proteína en esas células, menos endoglina, menos alcuno, porque funcionan peor y qué funciones se ven afectadas. Y sabiendo qué funciones se ven afectadas, podemos intentar buscar terapias que por lo menos me alivien un poco, si no eh, podemos curarlas del todo, esas manifestaciones, ¿no? esas cel funciones celulares alteradas. Eh, bueno, me he pasado dos. No voy a, a meterme en cosas moleculares, sabéis que lo habéis oído quizá en otras eh, reuniones, que todas las, todos los genes implicados... En, en HHT o inteligencia hemorragica hereditaria, pertenecen a una ruta de señalización que se llama TGC-Beta-BMP9. La señalización no es más que eh, los, eh, hay un complejo como si fuera una antena en membrana y en, en la membrana, que es la parte de la izquierda de la célula, ¿qué célula? La célula vascular. La célula endotelial, que es la que forma los vasos. La parte más interna de los vasos está formada por células endoteliales. Y esa célula endotelial es la que está enferma, por así decirlo, dañada en HHP. Bueno, pues en esa célula, la antena que transmite las señales desde la sangre hasta el interior de la célula, esa transmisión está interrumpida y no funciona bien por mutación de, los, de las proteínas que forman la antena. Entonces, esa es la vía estropeada. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Qué usamos en el laboratorio? Usamos cultivos primarios de, de vuestras células vasculares. ¿Cómo las obtenemos? A partir de la sangre... En la sangre hay circulantes, una pequeña población de precursores que van a dar lugar a esas células de la vasculatura, las cultivamos y con paciencia y cariño, pues aquí tenéis en la derecha, en la parte verde, eh, veis distintos pues, células que son de donantes sanos y células que vienen de pacientes que tienen mutación en HHT1 y diversas mutaciones de HHT2, o sea, podemos hacer modelos personalizados de cada uno de los pacientes. Y aquí abajo veis eh, una diferencia visible. De las células eh, de la vasculatura tienen un esqueleto, igual que nuestra columna vertebral. Pues bien, este esqueleto está formado por una proteína que veis en rojo, que forma filamentos y se llama actina. En las células vasculares normales, eh, de un no HHT, veis que las, las varillas... Es que no puedo señalar así... Con, ¿Se puede señalar con la flecha? Va, no, va al rato. No o sé, sea, no puedo. Si no, no sé, así ahora. ahora sí. ¿Veis? está... Veis las, de, las, las son más o menos continuas. En una célula de HHT1 veis que hay huecos y discontinuidades. El esqueleto no es tan fuerte, es frágil y con el cambio de, de por así decirlo, de tensión o de presión sanguínea y sobre todo los capilares más finos se rompen. Comentaros que este proyecto, o sea este, este hecho, ha sido objeto de interés por parte de un consorcio europeo que nos ha pedido que presentemos este modelo para someterlo a un nuevo eh, modelo de imagen que sería superior a la resolución de un microscopio electrónico, casi un sincrotrón pero aplicado al laboratorio. Es un modelo, eh, o sea, es un proyecto, aún no lo han concedido. Es un proyecto elaborado por físicos que nos buscaron en enfermedades raras a, a, a nuestro grupo de HHT para que aportáramos un modelo celular en donde se pudiera investigar este hecho que estáis viendo aquí a, a, a muy baja resolución, ya, ya os informaremos si nos lo dan o no, Enrique también lo sabrá, que será un placer para nosotros poder aportar, ser socios de un proyecto de físicos que, que nos beneficia a todos, al PIB a y a nosotros y a todos los pacientes. Aquí veis cómo usamos las células de los pacientes, hacemos dos ensayos funcionales, Una, uno que llamamos el de reparación de heridas, estas células que proceden o bien de donantes sanos o bien Con una punta, de, una punta les rasgamos y decimos, eso es la herida, esta discontinuidad. Y vamos viendo cómo las células tienden a moverse y a cerrar esa herida, lo veis, esto es en un control y veis que las células con HHT pues no cierran del todo y cierran antes o después. Sobre eso aplicamos distintos fármacos ya conocidos, normalmente trabajamos con fármacos que existen eh, ya eh, como, como terapias para otras enfermedades. E intentamos ver si alguno de esos puede ayudarnos en nuestra enfermedad, lo que se llama el reposicionamiento terapéutico. ¿Vale? Entonces, este es un ensayo funcional, el de se llama reparación de heridas, wound healing en, en inglés, y el otro que explicamos es un ensayo que eh, aprovecha la propiedad de las células endoteliales. Las células que forman la vasculatura, los vasos internos, tienen tendencia a formar estas redes capilares cuando las cultivamos in vitro en un medio adecuado que les recuerda a los vasos lo forman espontáneamente, otras células no, solo las, las endoteliales. Aquí veis vasos muy bien formados, es como una red, ¿no? un tejido, un entretejido que similaría, simularía los capilares sanguíneos, eh, digamos, en, en el laboratorio. Pues bueno, las células de HHT, como podéis ver aquí, lo que estoy señalando, si no son tratadas... Pues los, no están bien formadas, las celdillas están abiertas Aplicamos distintos compuestos, esto es un ejemplo de uno de los que aplicamos Que a 0,02 nanomolar, una concentración, pues formaba unos tubos, unas conexiones preciosas Esos son los ensayos funcionales que, bus, que hacemos para ver si un, si un fármaco que está ya en la industria puede ser útil o no ¿vale? os, Esto, por favor, yo no soy médico, vale. os comento sobre lo que se ha investigado en el laboratorio ya sabéis, y ayer lo mencionó la doctora Sol Marcos, los eh, eh, productos como el anchafibrin, que todos vosotros usáis, o bien empapando los algodones, o bien se puede tomar por vía oral, para eh, eh, agilizar la coagulación y también estabilizar el coágulo. ¿eh? Que dure más tiempo el coágulo en su posición para que se dé tiempo a reparar esa, digamos, esa hemorragia o esa herida que se ha producido, esa rotura de vaso. Eh, la estrategia 2 es aumentar la cantidad de proteínas mmm, que son deficitarias en la célula vascular o en por las mutaciones. Y en, en esto, pues ya en, en el, empezamos en el 2010 con eh, productos que eran los, eh, los eh, se llaman ser, que son análogos estrogénicos que se empleaban para la osteoporosis, pero que demostraron, tanto por los eh, trabajos del doctor Zarrabeitia, en pacientes, como en el laboratorio que vimos que justamente activan eh, los, los análogos estrogénicos la, la producción de las proteínas deficitarias, pues que podían ser útiles para disminuir los síntomas de HHT. Sobre todo las hemorragias, tanto nasales como gastrointestinales. Entonces, pues estos dos fámacos, batedoxifeno y raloxifeno de ese grupo fueron designados en su día como medicamentos para tratar eh, para posibles medicamentos huérfanos, que se llaman para las enfermedades raras, por la Agencia Europea del Medicamento. Aquí presento otros medicamentos que vamos a tomarlo también. Esto el tacrolimus se usa para aquellos pacientes trasplantados, ¿vale? pacientes de HHT que tengan trasplantes, pues hay algunos hepáticos pulmonares están usando el tacrolimus y les va muy bien porque no solo son inmunosupresores para evitar el rechazo sino que también disminuyen. La, los sangrados, tanto nasales como gastrointestinales sangrados Ojo, que esto, a las dosis que se emplea de la inmunosupresión, no se lo va a tomar una, una persona que no sea trasplantada, ¿de acuerdo? Porque produce <risa> inmunosupresión. Y una cosa que todos podemos tomar y recurrir es la, el Flumil, Fluimucil o N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque ya demostró un trabajo de unos holandeses que disminuía los sangrados porque, al ser antiinflamatorio, producía, digamos, una disminución de la irritación de la mucosa, que entonces baja la propensión a sangrar por la mucosa. Y además es antioxidante. Y luego, tampoco es esto el resveratrol, que el CSIC tiene, tiene un, un medicamento, no nuestro, sino ya lo tenía antes, como antioxidante, porque la, la, los vasos en HHP, pues tienen un, eh, un metabolismo que no está del todo, digamos, equilibrado, y produce un exceso de especies oxidantes. Las especies oxidantes pues, causan envejecimiento celular y que no funcionen tan bien la vasculatura. Pues el resveratrol es un antioxidante, digamos, homeostático. Produce un equilibrio, una homeostasis vascular. ¿vale? Pero eso no es un medicamento, es un suplemento. Y la tercera estrategia, evitar que aumente eso que os explicaba ayer la doctora Sol Marcos. En la nariz, sangra. Es un ciclo, se repara el sangrado pero vuelve a aparecer a lo mejor una nueva telangiectasia, una nueva araña en la nariz, más grande o más pequeña por otro sitio, rebrota pero siempre la reparación son con vasos anormales, angiogénesis excesiva normal en la nariz. Pues bueno, antiangiogénicos, la angiogénesis es formación de nuevos vasos, lo que se evita es intentar disminuir esa angiogénesis para que haya menos, menos eh, digamos eh, fuentes de donde pueda sangrar el paciente, sobre todo en zonas muy vascularizadas como es la nariz o el tracto gastrointestinal. Vale. ¿Qué pasa? El propranolol es, lo contiene la cremita que os dan en el, en el Hospital Universitario de Alcorcón. Después de la intervención terapéutica, la de la doctora Sol Marcos, os da eso para que os lo apliquéis y evitéis de alguna manera paliar el que vuelva o retrasar la aparición de nuevos vasitos que requerirán una nueva intervención, ¿vale? Es como retrasar el propranolol. ¿Se puede tomar de vía sistémica? Sí. ¿Y disminuiría los sangrados? Si pues sí, el doctor José Luis Patier, aquí presente, pues en, en pacientes hipertensos dio por boca, porque existe el propranolol como sumial, y vio que los pacientes hipertensos, pues bajaban los sangrados, pero es que también baja la tensión. El propranolol, si tú te lo tomas por boca... Y claro, solo se puede tomar de forma oral en pastillas, sistémica, en aquellos pacientes que tengan hipertensión, arritmias o migrañas. Pero no todos los pacientes, porque normalmente por los sangrados estamos anémicos. Y si nos tomamos el propranolol, que baja más la tensión, nos vamos a quedar un poco plof. Por eso, de momento, el propranolol eh, está muy bien. El aplicado, pues siguiendo las instrucciones de la doctora Sol Marcos, pues por aquellos que, que, que vayan a su consulta y que les den el, el rascito y la fórmula magistral. ¿vale? Y ahora os voy a decir lo que hacen otra, que, que hay en, en el mundo, pero en estos años, poquito, vale el bevacizumab muchos lo habéis oído, lo habéis oído nombrar. Cuidado con el bevacizumab, solo se debe usar en pacientes dependientes de transfusiones o en pacientes que tienen tan grave la afectación hepática que están pendientes de un trasplante porque el, el, el hígado ya no funciona, está produciendo un exceso de trabajo cardíaco y son pacientes que dicen o te trasplantas o vamos a probar unos meses con bevacizumab, que es intravenoso para ver si mejora la situación. Pero esto no se debe nunca tomar como una pauta de crónica. Como un tratamiento crónico, porque los tratamientos que elijamos para enfermedades raras como la, la nuestra, que es, eh, es crónica, tienen que ser tratamientos de por vida con descansos y mejoramos. Y un agente como el Bebacitumab, que es un quimioterápico que se usa para cáncer, pues ha de tener sus descansos ¿eh? y normalmente cuando se descansa rebrotan los sangrados mucho más fuertes. Por eso es para una época, para aquellos pacientes dependientes de transfusiones, pues más vale estar seis meses libre de tenerse que poner una transfusión. ¿no? Un ensayo de un artículo que ha aparecido este año, en 2022, es otro agente que también en el título ya lo subraya: solamente para sangrado severo en pacientes dependientes de transfusión. vale, Pazopanil es otro agente antiangiogénico, estamos hablando de antiangiogénico. Y eh, además no hay una dosis establecida, es una dosis dependiente del paciente. Como hay efectos secundarios, pues aún hay que eh, equilibrar y ajustar la dosis en cada paciente. Han tratado a 16 pacientes en Estados Unidos, la asociación, y bueno, pues han visto que aumenta la hemoglobina a lo largo de un año, ya veis, eh, disminuye los sangrados nasales y los sangrados en general, gástricos también, disminuye, esto es lo más importante, la necesidad transfusional, son pacientes dependientes de transfusiones y disminuye también la necesidad de infusiones de hierro por la niña. ¿vale? Esto es porque os quiero poner al día que se ha publicado en febrero del 2022 y están pidiendo a la FDA, que es la Agencia Regulatoria Americana, la designación de medicamento huérfano para pacientes dependientes de transfusiones de HHP. Y en ensayo ahora, en, esta, en Francia, hay, eh, están haciendo un ensayo con Ninte Danib, que acabará en el 2023-2024, empezó en el 2020 y este es como un sustituto, sería sustituto de, de lo que os he dicho antes del pazopanib, porque el pazopanib tiene efectos secundarios, pues están buscando a ver si el Ninte Danib, que es de la misma familia de medicamentos, pudiera tener más efecto, con, o sea, con menos efectos secundarios, ¿vale? Y también está a punto, se llama el ensayo Epicure, y a punto de empezar, eh, no reclutando todavía, pero a punto de empezar un ensayo similar en Lausanne, en, en, en Suiza. Ya voy acabando, ¿vale? Nosotros que buscamos, pues con la colaboración, esperamos, de la Asociación Europea de HHT, formamos parte del CAP, que es un organismo que depende de Euroordis, y que eh, se compromete a sentar a farmacéuticas en una mesa de diálogo en Bruselas con un representante de Euroordis y los representantes de pacientes de Euroordis. Nuestra propuesta es el trabajar sobre estos dos, el etansilato, que es nuestro medicamento huérfano, pero que lo tenemos que sintetizar porque no existen farmacias, y tenemos en desarrollo preclínico, está, está licenciado, lo está trabajando una farma pequeña, pero de Inglaterra, de un medicamento similar al propranolol, pero que no tenga los efectos secundarios de la hipotensión, por lo cual lo se podría tomar. ¿vale? Y os dejo simplemente con este mensaje. Tenemos un proyecto de empresa de base tecnológica, sería de base tecnológica del CSIC, para atención integral a los pacientes con enfermedades raras vasculares, por supuesto, la HHT. Os dejo con la página, porque ahí podéis entrar y ver. No está constituida todavía la empresa, falta por registrar porque tenemos un problema económico de pagar unas tasas, podemos registrar pero tenemos que tener un domicilio social y pagar unas tasas y para eso necesitamos un pequeño colchón por lo menos para seis meses y que podamos pedir una biotech, que es un proyecto específico para empresas que al menos llevan ya registradas seis meses y nada, pues daros las gracias a todos por vuestro apoyo a la asociación, al CSIC a Ciberer, al CIB y a todos, y por supuesto a mis compañeros